La Biblioteca Central de la Universidad de San Martín fue creada en el año 2010 en un edificio propio con capacidad para albergar hasta 50.000 volúmenes en estantería abierta. Actualmente la colección cuenta con más de 40.000 registros bibliográficos que conforman un catálogo cooperativo integrado por cuatro bibliotecas de la red UNSAM. En la figura podemos ver la imagen del OPAC, que es un claro reflejo de nuestro catálogo cooperativo, donde se muestran todas las bibliotecas participantes y la imagen portadas de libros que se cambia periódicamente. Para la catalogación de materiales, se utiliza la última versión estable de COA, que es la 3.22, junto con herramientas que cumplen con estándares internacionales, para así contar con un catálogo de calidad normalizado, pensando no solo en su visibilidad, sino también porque la biblioteca participa en diferentes redes cooperativas, como por ejemplo lo es la BDU. Nosotros formamos parte de BDU desde el año 2011 y desde ese momento nos encargamos de enviar periódicamente nuestra base completa de registros bibliográficos en formato MARC21. El procedimiento de envío lo realizamos desde la interfaz administrativa del sistema en el módulo de herramientas. Dentro de exportar registros bibliográficos podemos limitar la exportación por número de sistema, por signatura topográfica y o fechas por biblioteca, por tipo de ítem, exportar o no ítems y por determinados campos y subcampos. El formato de salida del archivo puede ser MARC, XML o CBS. Se le da un nombre a este archivo y es el que finalmente enviábamos a BDU. Este procedimiento lo realizábamos por cada tipo de ítem, es decir, en nuestro caso, por las colecciones General, la colección de alta demanda, la colección de referencia y DVD. El último envío que realizamos mediante este procedimiento fue a mediados de 2015, ya que a principios de 2016 se habilita la posibilidad de cosechar nuestros registros mediante el protocolo Archivos Abiertos para la Recolección de Metadatos, el OAIPMH. Este protocolo surge en sus inicios como una necesidad de acceso a publicaciones científicas y luego amplía su utilización al ámbito bibliotecario. Ahora, utilizando una analogía, vamos a explicar cuál es su funcionamiento y cómo lo implementamos. Para hablar del OIPMH, voy a comparar el concepto de cosecha, tanto en agricultura como en el marco de tecnologías en bibliotecas. Con este protocolo, lo que se recolectan, en vez de ser frutos, semillas o hortalizas, son metadatos de los registros. Estos deben estar al menos en el formato Dublin Core no cualificado, que es el que garantiza la interoperabilidad entre sistemas. En agricultura, cosechar implica también lo que se hace posteriormente, o sea, el proceso previo a ser comercializado. Pero acá nos referimos al valor agregado que se le dan a los metadatos, por ejemplo, brindando servicio de información con datos estructurados. Para explicarlo de una forma sintética, sencilla y sin tecnicismos, nuestro sistema integrado. Coa expone los metadatos de los registros en un servidor y el proveedor de servicios, en este caso BDU, los cosecha para luego utilizarlos en el catálogo cooperativo. De esta forma, el usuario final puede, entre otras cosas, hacer búsquedas federadas a través de una sola interfaz de búsqueda sin necesidad de entrar a los catálogos de cada biblioteca. La habilitación ...se hace de forma muy sencilla, desde el módulo Administración del Sistema Integrado... ...luego, Preferencias Globales del Sistema y Web Service. Esta es la pestaña desde donde se ejecuta la acción. Para comprobar que el servidor OAI ya esté funcionando... ...se envía una petición o verbo desde el cosechador de la BDU del tipo Identify... ...a la URL local donde atiende el servidor. Como comprobación de la activación... Desde COA se envía automáticamente una respuesta en el lenguaje de marcado XML. Esto último pudo sonar difícil de entender, pero es necesario decirlo para expresar la comunicación que se establece entre cliente y servidor. Por otro lado, si bien no lo implementamos, el protocolo IPMH permite la recolección de conjuntos de metadatos. Estos se configuran en el sistema integrado. En otras palabras, Puede armarse un conjunto de datos en base a la selección y también omisión de campos y subcampos. El OIPMH contiene un registro, diferente al bibliográfico. Este es un conjunto de metadatos de un recurso en un formato específico. También tiene fechas. Estas se refieren a la de la última modificación. La fecha permite una recolección selectiva y se aplica a las cosechas denominadas incrementales, que recolecta solo las novedades. Actualmente, el criterio que aplica la BDU es la cosecha completa, es decir, recolecta toda nuestra base permitiendo la actualización de las modificaciones que se pudieran haber hecho. Una vez realizado esto, se filtran los campos locales, los 900, y los registros bibliográficos que correspondan a publicaciones periódicas. Para que esto pueda cumplirse, se eliminan aquellos que en la posición 7 del líder, el campo 000, no contengan el valor M monografía o A analítica de monografía. Concluyendo, entre los muchos beneficios que podemos destacar de OIPMH es que es un, proto un protocolo de implementación rápida y flexible. Es una herramienta de gran utilidad para el intercambio de información y además implica una nueva metodología para la exportación de registros. Esto, además de facilitar el trabajo cotidiano del bibliotecario, que solo tiene que hacer configuraciones y especificaciones mínimas, le da continuidad al trabajo que se venía realizando en BDU. Hoy, BDU es la segunda opción de consulta después de nuestro catálogo. Actualmente trabajamos en función de la perspectiva del usuario, pero además, desde el área de procesos técnicos, trabajamos en los cuidados para que nuestra contribución al catálogo colectivo de BDU resulte lo más ajustada y eficiente posible. Incluso, pensando en el futuro, cuando el sistema deje de realizar cosechas completas y comience a realizar cosechas incrementales, es decir, tomando solo nuestras novedades. Para finalizar, queremos decirles que la implementación de este sistema es muy simple. Lo puede hacer un bibliotecario. A nosotros nos resultó de mucha utilidad. Las especificaciones técnicas están en el escrito y además nos pueden escribir a nuestros correos y con gusto los vamos a ayudar. Por último, contarles sobre la lección de esta última imagen, que para nosotros representa el compartir información y siguiendo con las analogías, el compartir los valores de la biblioteca, como son la solidaridad y la cooperación, la excelencia, el compromiso, la libertad intelectual y la ética profesional.